¿Aló? ¿Sí? ¿Diga? ¿Aló? Hola hispanohablante, bienvenido, bienvenida a mi nuevo video. Soy Martín de Español Real y en este video voy a presentarte 10 formas de contestar el teléfono en español, contestar el teléfono en español quiere simplemente decir atender, ir por el teléfono móvil o el teléfono fijo y responder a una llamada así que en español se puede decir responder el teléfono, contestar el teléfono o incluso atender el teléfono, bueno dicho todo esto comencemos con nuestra lista de hoy la primera manera es diciendo simplemente aló te repito aló bueno esta forma es eh, la más utilizada es conocida eh, por todos los hispanohablantes te diría que todos los hispanohablantes del mundo la conocen y es la la estándar digamos es la forma más estándar de contestar el teléfono segunda manera hola te repito hola tercera diga diga dígame dígame bueno te repito una vez más, bueno, sí, sí, esta forma es una interrogante. Normalmente, eh, te recuerdo que al contestar el teléfono se dice eh, en forma de una interrogante. Así que en muchos países se suele decir, sí, mande, te repito, mande. Luego también se puede decir buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del momento del día. Muchos hispanohablantes al contestar el teléfono suelen decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. La siguiente forma es poco usual o eh, está en desuso sin embargo la he escuchado y te la presento ya que eh, en muchos países o muchas personas suelen emplear esta forma. Al contestar el teléfono suelen decir el nombre de la familia, por ejemplo, casa de la familia García o si se trata de una institución se puede decir Telefónica Madrid. Buenas tardes, buenos días. Muchos hispanohablantes suelen decir de antemano el nombre a quién corresponde, sea una familia, una empresa o una institución, esta manera es muy formal y existe, así que es importante que la conozcas. Por último, la forma número 10 es simplemente utilizar combinaciones, me explico, se puede decir aló buenas tardes o diga o eh, sí hola es decir existe un sinnúmero de posibilidades así que he decidido presentarte la manera número 10 como una combinación es decir muchos hispanohablantes eh, combinamos todas las formas anteriores podemos decir sí buenas tardes si te gustó este video, compártelo y regálame deditos hacia arriba, me gusta, compártelo con tus amigos y con otras personas que al igual que tú están estudiando el español. Nos vemos muy pronto en otro episodio en español real. Saludos, Ñe.